Amigos de Interesante, bienvenidos a las entrevistas con emprendedores e inversionistas de Latinoamérica, las mentes más brillantes que están cambiando la región a través de la tecnología. El día de hoy tengo el gusto de verdad de tener como invitado a Daniel Undurraga. Daniel, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por la invitación. Te traía unas ganas bárbaras. Te estaba buscando, pasaban los meses, pero te tengo acá. Déjame describirte como tú lo haces en Twitter. ¿Eres emprendedor? ¿Eres zurdo? Yo también soy zurdo. Mira qué cosas. Ingeniero de software, músico y amante del aguacate. No te culpo. El aguacate es de lo mejor que hay en esta vida. Eh, ahí nomás para que la gente sepa, eres co-founder y CTO actual de Corner Shop. ¿No? Corner Shop segura, seguramente no ocupa descripción, pero déjame hablar de, de tu compañía. Eh, el primer unicornio chileno. Corner Shop es un servicio de entrega de comestibles para el mercado latinoamericano. Así de fácil se describe la compañía. Eh, a, a, ¿Acerté en la descripción de Corner Shop, querido Daniel? Así es. Mi pregunta es: ¿cuándo te llegó este cambio cultural y personal? Y, y, y, ¿O ha sido todo un proceso, Daniel? Mm, mira, yo, yo entré a la universidad el año 99 a estudiar ingeniería de software. Y um, antes de que explotara la, la punto .com y todo eso, que fue creo que el 2001, entonces a mí me tocó vivir un poquito eh, verme a mí mismo, como yo quiero trabajar en esto, quiero trabajar en la industria del Internet, que está creciendo, está explotando, me parece muy entretenido, muy interesante. Y a mí lo que más me gustaba en esa época, y supongo que todavía hoy, de la industria del Internet es que, se, es que las empresas de Internet, las startups, se parecían más a tener una banda de rock que, que a ser una empresa aburrida, ¿cierto?, con una fábrica, y era como más, como juntémonos con gente que piense de parecido, que tiene ganas de hacer cosas creativas, que tiene ganas de cambiar el mundo y nos juntamos en una, en una pieza, cierto en la misma mesa, todos juntos, con pantalones cortos, con chanclas y con, sin playera, y comiendo pizza y estamos ahí programando, construyendo un producto, ¿cierto? Eso es lo que me atraía y lo que me... en un principio, un poco, y... y pero después vino toda esta explosión, ¿cierto?, del De 2001, que, que hizo que todo se retrocediera un poquito y que... Y, en fin, que la... Que, la, que las startups no, no, no, perdieron un poco de, de, de, de hype, como dicen los gringos. Ajá. Y, y, y en fin, yo, yo partí trabajando en esa época, haciendo sitios web, eh, cosas de ese tipo. Y, y bueno, no, no fue hasta el 2007 que partí mi primera empresa con, con los mismos co-founders que tengo ahora en Corner Shop, que fue cuando dije, mira, yo estoy en el rubro de Internet pero estoy vendiendo horas hombre igual porque cuando tú estás haciendo páginas web y desarrollando <risa> sistemas al final lo que estás haciendo es desarrollar horas hombre que es como la economía antigua entonces yo dije cómo puedo hacer algo que, que funcione mejor en la economía nueva y que funcione mejor en que ocupe la escalabilidad o se aproveche la escalabilidad de internet para crecer y entonces eh, fue el 2007 que yo decidí hacer mi primera startup con el, con el mismo equipo que tengo ahora eh, y, y, y yo diría que ahí un poco se produce este cambio cultural del de, de mundo antiguo, al mundo nuevo. Como un común denominador del emprendedor latino es muchas veces la motivación que no está tan arriba. O sea, el, el emprendedor latino suele tener ah, bajones, bajones. ¿De qué manera tú siendo tan joven hace 12 años, eh, no teniendo estas escuelas top o, o estos acercamientos con ecosistemas top, te mantenías arriba. O, o no, no te mantenías arriba. También tenías tus bajones, pero de alguna manera tú y tu equipo seguían empujando. Esa es una. Y otra. ¿Cómo empieza esta interacción para que los comprara en aquel entonces la compañía que los compró? O sea, ¿cómo empiezas a negociar? De, de, de, de, de, les, a, ¿Les mandan un correo? ¿Les llaman por teléfono? ¿Los visitan? ¿Qué sucedió? ¿Sabes? Yo cuando, cuando partí con, con mi primera startup en el 2007, eh, yo salía a preguntarle a la gente. Eh, si quería invertir en mi proyecto, y me quedaban mirando qué que, que es lo que es esto, como que no... Entonces nadie quería invertir y alguno que por ahí mencionó que a lo mejor le interesaba invertir, querían llevarse el 80% de la empresa por mil dólares. Entonces uno dice, bueno, mejor para eso no, no, no, no, no emprendo, ¿cierto? Si voy a ser empleado de mis inversionistas, mejor me empleo en una empresa que no va a morir en, en un año más, porque estaba necesitando necesitar más plata para seguir adelante. Entonces eh, era un ecosistema muy, muy primitivo. Y, y, la, y la gente que más entendía que quizás me decía, yo creo que esta idea te tienes que ir a Estados Unidos. Y en esa época yo vi una, en, en una portada de una revista a, a un emprendedor argentino que se llama Wenceslao Casares, que hoy es el fundador de Sapo de que es una de las empresas de Bitcoin más importantes que hay. Y, y, y bueno, él, él en esta entrevista decía que tenía 5 millones de dólares para invertir en Chile y yo dije, bueno, por aquí tengo que irme yo, tengo que contactar a esta persona. Y la verdad es que tuvimos la suerte de que Wences Casare nos diera pelota y, y nos ayudara, invirtiera y, no, y, y sobre todo que no, no, nos mentoreara, ¿cierto? Él nos, fue, un, fue un gran mentor en, en el principio de nuestras carreras. Y, y, y bueno, y él nos dijo, mira, eh, que fue algo que, que, de hecho eso fue una de las cosas que me cambió la, la, la mente y la cultura, como dijiste tú antes, que ¿Sí? me dijo, mira, hacer una empresa en Chile el año 2007 contra viento y marea eh, es muy, muy difícil. En Estados Unidos, si tú gastas esa misma energía en hacer lo mismo, pero desde Estados Unidos, eh, el, tienes más viento a favor y el, y el premio, entre comillas, de si te va bien, es muchísimo más grande. Entonces yo te recomiendo que si tú te quieres dedicar a Internet, te vengas a Estados Unidos. Y él nos ofreció venirnos acá y estuvimos en su casa y nos trató increíble, nos ayudó un montón, nos presentó mucha gente. Y, y bueno, para hacer la historia un poco más, no, no tan latera, cierto, un poco más rápida, <risa> lo, lo que pasó fue que, que Nidish, que era ese proyecto, no funcionó, pero después lo pivoteamos a Clan Descuento, que era un front de Groupon, y, y en fin, el, el, todas esas conexiones que hicimos en Silicon Valley en un comienzo eh, venían de Wences Casares, que, que, que era este emprendedor que nos ayudó muchísimo, y, y gracias a eso logramos el contacto con Groupon que finalmente termina comprando la, la empresa. Bueno, yo siempre he dicho que en, que en Latinoamérica hay muchos Wozniak y pocos Jobs, como que hay mucha gente buena eh, desarrollando tecnología pero que le falta el contacto con el mercado y le falta el contacto con cómo transformar un proyecto de unos hackers en, un, en una empresa. Eh, creo que eso es lo que falta. Y de hecho, a lo mejor CornerShop no es un buen ejemplo de eso, porque el, el, el CEO de Corner show mi, mi co-founder, es sueco. Entonces, <risa> nosotros no necesariamente estamos aportando a, a, a que eso deje de ser cierto. Pero, el, pero bueno, el. Eh, Juan Pablo, Chuck, mi, mi otro socio, y yo somos ingenieros de software, eh, los dos somos chilenos y, um, y los dos hemos construido la mayoría de la tecnología de, de Cornershop eh, y los procesos. Eh, um, y, y bueno, yo creo que lo, que lo que hace falta un poco en América Latina es un cambio cultural, porque las mamás latinoamericanas le dicen a su hijo latinoamericano, no emprendas, qué susto, qué va a pasar si te va mal, eh, mejor busca trabajo en un banco de inversión que es un trabajo mucho más serio y mucho más, eh, eh, qué sé yo, eh, con prospecto, ¿cierto? Entonces esa, ese, ese, ese cambio cultural tiene que darse, que cambia un poquito más del sueño americano, ¿cierto? Acá en Estados sí. Unidos todo el mundo está buscando el sueño americano y lo que falta un poco en Latinoamérica es el sueño latinoamericano, o el sueño chileno, el sueño mexicano, etcétera. Y que la gente diga, mira, yo tengo 20 años, no tengo nada que perder en la vida, puedo gastar esta década de mi vida tratando de emprender y tratando de hacer cosas interesantes. Lo peor que me puede pasar es que aprenda mucho de muchas cosas que de otra manera no hubiera aprendido. Entonces, porque en esa época, cuando uno tiene 20 años, entre los 20 y los 30, uno no tiene niños, no tiene gasto, no tiene, uno puede vivir con un par de 100 dólares al mes y, y ya está. Te pregunto, ¿Es la tecnología el camino para romper estos círculos de pobreza de los que te estoy hablando, no sé si milenarios, pero de muchos años en Latinoamérica? ¿Lo es? Totalmente. El, yo creo que la tecnología es el camino, creo que la, la programación es un, es un gran eh, superpoder eh, para poder eh, trabajar desde tu escritorio en tu casa, en una empresa que puede estar en Ucrania, en Japón o en Israel, o, o en el mismo México o en Chile, ¿cierto? Entonces, eh, y, y, y, lo, y los salarios que tiene esta gente, incluso los ingenieros junior, parten mil, mil quinientos dólares al mes. Entonces, eh, eso son varias veces el sueldo mínimo en cualquier país latinoamericano. Y, y para eso no se necesita nada, se necesita tener un smartphone, leer un poco, aprender a programar, aprender a pensar de cierta man manera, y... Eh, eh, interesarse en cómo está hecho un producto y tratar de hacer ingeniería reversa para entender cómo funciona. Y, y ya, y ponerse a hackear, ¿cierto? Eso es lo que hacía yo cuando era chico, porque en esa época estaba recién partiendo internet, no había tanta información, yo no tenía que aprender por la buena por la mala, uno tenía que aprender ahí equivocándose y, y probando, ¿cierto? Con prueba y error. Eh, entonces, yo estoy de acuerdo, yo creo que todas esas políticas, eh, que hacen en general los políticos en Latinoamérica eh, perpetúan todo lo, todo lo nefasto de América Latina, el machismo, el, el, los círculos de, de pobreza, etcétera. O sea, que, que lo que tú me estás diciendo, que el tipo haya ha dicho que los hombres tienen que ser carpinteros y que las mujeres tienen que ser peluqueras, o sea, ya, ya partimos mal, ¿cierto? ¿Por qué no hombres y mujeres carpinteros y hombres y mujeres peluqueras? Podríamos partir por ahí y después, y de, y después vemos, ¿cierto? Pero, pero estoy de acuerdo que la tecnología y aprender a programar es, es, es lo mejor que hay. Ahora, si además de aprender a programar aprendemos inglés, ahí ya transformamos Latinoamérica en, en, en, en Estados Unidos, en los Estados Unidos de Latinoamérica, en, en, en, en, en una generación, porque hoy el mundo está muy globalizado, el trabajo se está globalizando y la uh -huh. gente ya puede estar en cualquier parte y trabajar en cualquier parte, entonces creo que es muy importante también enseñar inglés. Yo creo que con esas dos cosas, si le enseñamos a cada niño en América Latina a programar y hablar inglés, tenemos eh, un, el continente más desarrollado del mundo en, en 15 años. Totalmente. Es tanto la atención y el foco que ha presentado la región, me refiero a Latinoamérica, que incluso los bicis gringos o asiáticos o lo que sea, están empezando a hablar español. O sea, ellos quieren entrar y van a entrar. Entonces, qué bueno sería que el emprendedor también empiece a levantar su nivel. ¿Estás viendo emprendedores, startups latinas en estos temas o no estás viendo gente ahí? Eh, he visto emprendedores latinos en temas de cripto, pero tiene que ver más con el tema fintech que con el tema ¿Sí? de NFTs. El, el, yo creo que el, hay una gran oportunidad de rehacer toda la industria financiera internacional sobre cripto que son, entre comillas, cables que están abiertos para que cualquier persona se conecte. Uno de los principales problemas en el mundo, en el sistema capitalista global, digamos, es sí. que la, la mitad de la gente no pertenece al sistema, o sea, o más de la mitad de la gente. Ajá. No tiene tarjeta de crédito, no, tiene, no tienen cuenta corriente, no tienen tarjeta de débito, no tienen nada. Y lo que hace, lo que permite cripto y las criptomonedas en general, es que cualquier persona puede acceder a tener un método de pago electrónico donde cualquier persona de cualquier parte del mundo te puede depositar dinero a la velocidad de la luz y sin que nadie te haga un cheque de crédito como pasa en Latinoamérica, por ejemplo, que la gente no le abre en cuenta corriente o no le dan tarjeta de crédito porque, porque tienen el sueldo bajo o porque presentan mucho riesgo, por las razones que sea, y, y esto es un sistema que, que es completamente descentralizado, completamente abierto y completamente permissionless, como se dice en inglés, que no hay que pedirle permiso a nadie para entrar y que te permite bancarizarte y poder eh, comprar y vender cosas y vender tu trabajo, vender lo que sea eh, a cualquier persona que tenga un smartphone y un smartphone hoy día vale ¿cuántos? ¿100 dólares? O sea, prácticamente de aquí al 2025, leí el otro día, todos los habitantes de la Tierra van a tener un smartphone. Entonces de aquí al 2025 vamos a tener, un, eh, vamos a tener la tecnología que va a permitir que cualquier persona del mundo esté bancarizada, entre comillas, y tenga acceso al dinero digital, y, y en fin, el, el, a mí me parece interesante el experimento que están haciendo en, en El Salvador. Totalmente, ¿no? Y al final la tecnología es el, el suelo más parejo para todos, ¿no? El suelo más parejo para, para los que tienen ingresos altos, medianos, de todo. Exactamente. Estoy totalmente... Vámonos a Corner Shop, vámonos a la, a la empresa. Hay mucho que hablar de Corner Shop. Han, han hecho unas cosas maravillosas y han impulsado la región y un montón de cosas. Pero primero platiquemos de, de, de ti, de tus socios, porque yo también tengo socios, ¿sabes? Tengo otros tres co-founders. Uno es mi esposa, entonces imagínate, <risa> y, y otro, otra pareja de amigos y, y, y hay una relación. Siempre, siempre interesante, pero nunca sencilla. Cuéntame, tú trabajando con ellos tanto tiempo, eh, ¿de qué hablas con ellos? ¿Cada cuánto hablas con ellos? ¿Cuál, cuál, cuál es esa dinámica? Eh, bueno, uno de mis socios, eh, Chuck, era compañero mío en la universidad cuando estamos estudiando de ingeniería de software. El, sí. eh, el, el otro, eh, que es sueco, eh, Oscar, eh, <risa> lo, cono lo conocí eh, a través de una amiga en común en el 2004. No, el 2004 fue esto, hace. Casi 17 años ya, y entonces los dos son amigos míos primero y socios okay. después. Eh, nosotros decidimos trabajar juntos porque veíamos que teníamos habilidades eh, muy complementarias y al mismo tiempo teníamos ideas de cuál es el rol de la empresa, cómo se arma una empresa, etcétera, etcétera, muy similares. Entonces lo, yo creo que, lo, que esa es la combinación ideal para buscar socios gente que está muy de acuerdo contigo en las cosas fundamentales de la vida, porque eh, emprendiendo uno se topa con todas estas dificultades donde cuando tú estás viendo el mundo de una, de un, de una parte y la otra persona también de otra parte, se pueden generar conflictos, etcétera. Entonces, nosotros afortunadamente estamos muy de acuerdo en las cosas generales de la vida, de cuál es el rol de la empresa en la sociedad, de cómo se crea una empresa, etcétera. Y al mismo tiempo tenemos habilidades muy complementarias que nos ayudan um, a trabajar juntos de manera muy fácil. O sea, yo siempre digo que si no, estoy yo con Oscar y Chuck y nos tiran una tarea, nosotros rápidamente sabemos cuál de los tres va a ser qué, porque, porque llevamos mucho tiempo trabajando juntos, nos conocemos muy bien y sabemos muy bien qué cosas hace bien cada uno. Las regulaciones de los países en Latinoamérica, los nuevos negocios, negocios digitales, perdón, no pueden ser catalogados dentro de las mismas categorías que existen ahora. ¿Qué tipo de regulación necesitan los países de Latinoamérica para adaptarse a los nuevos negocios digitales y no hacer más lento los procesos de Merge and Acquisition desde tu sí. perfecto a ver, yo creo que lo, lo, los procesos, de, sobre todo de competencia, supongo que Ajá. eso me está preguntando, que es la experiencia Ajá. que yo tengo, que yo, yo tuve dos procesos bastante largos ahí con COFES en México, uno con, con Walmart que fue rechazado y otro con Uber que duró 18 meses, que finalmente fue aprobado. Eh, yo pienso que lo principal es que eh, los umbrales para pasar por procesos de antimonopolio de, anti de competencia son muy bajos en México. ¿ya? En Chile, los umbrales son, en Chile los umbrales son más altos y Chile es un país siete veces más chico que México. Entonces, eh, eh, es absurdo eso en México. Entonces, en México creo que es 30 millones de dólares, que no es nada, o sea, en términos de en cuánto vale una empresa y cuánto, no es nada. Entonces debería ser muchísimo más alto cosa que las startups que son más pequeñas no tengan que pasar por eso. En segundo lugar, deberían ser procesos muy, muy, muy rápidos. Eh, asumiendo que el 99% de los procesos de startups se van a aprobar, quizás se deberían eh, aprobar Primero, y, y para que se pueda cerrar la transacción y después ver cómo, eh, eh, qué, qué hacer en caso de que es, de, la confianza se lo quería hacer en vez de rechazar los deals, es decir, mira, usted tiene que hacer esto, esto y esto otro para, vale. que, para que... Entonces deberían aprobarlo inmediatamente y después, una vez que está cerrado eso, eh, ver cómo eh, hacer los remedies, que se llaman en inglés, no sé cómo se llamará en, en castellano, las medidas de palia, paliación o algo así. <risa> eh, <risa> Lo que nos pasó a nosotros, por ejemplo, cuando eh, Cofrese nos rechaza el deal con Walmart, es que Walmart ya no estaba financiando la empresa hace seis meses, diez meses, ya no me acuerdo cuánto tiempo. Oh, y entonces nos rechazan el deal, nosotros tenemos cero pesos en la cuenta corriente, tenemos cero pesos para pagar salarios ese mes y me dicen, te rechazo. Walmart me dice, bueno, yo ya no te puedo seguir prestando plata porque ya no te voy a comprar y me tienes que pagar estos 15 millones de dólares pronto. Y entonces... Nosotros teníamos la suerte de haber levantado dinero con fondos de Silicon Valley que sí tienen la liquidez y la disposición para salvarte de una situación así. Nosotros hicimos una ronda de emergencia en 3-4 días, que nos depositaron para poder pagar los sueldos de ese mes, etcétera, y seguir adelante. Yo creo que una empresa latinoamericana que no tenga inversionistas en Silicon Valley se podría ver en una situación así en la que tiene que cerrar porque no tiene plata para seguir y, y no, no es fácil armar una ronda de capital tan rápido. Y menos, no. en esa, en, y menos en esas circunstancias, cuando uno está débil, no tiene, etcétera. Tenía, uno, nosotros ya llevamos un tiempo ejecutando, eh, pensando que Walmart no iba a comprar. Nosotros abrimos Canadá, por ejemplo, pensando sí. que, que Walmart ya no había comprado, y era, eso era una idea de Walmart, vamos a abrir Canadá. Nosotros como buenos emprendedores dijimos, ¿para qué vamos a cerrar? Hagámoslo ahora, partimos, y fuimos a Canadá a lanzar. Entonces, eh, uno ya empieza a tomar decisiones y a ejecutar pensando que va por un camino y resulta que no va por ese camino, va por otro. Todas estas cosas, eh, yo no veo mucha receptividad de parte de los reguladores y, y creo que eso debería cambiar en general. Eh, y ahora creo que en general los gobiernos deberían tratar de apoyar el, el emprendimiento. Lo que necesita América Latina es crecimiento económico, necesita nuevos emprendedores, necesita eh, nuevas elites empresariales también. Entonces uh. Eh, que, que vengan ¿cierto? con gente más joven, gente que, que, que tiene otro chip, eh, y no, eh, ¿cierto?, como lo, la, estas oligarquías que manejan los países latinoamericanos, que son, que pasan en todos los países Y entonces necesitamos un capitalismo eh, más emprendedor, un capitalismo más meritocrático, un capitalismo eh, más inclusivo también Que incluya a toda la gente independiente de su etnia, independiente de su género, independientemente de su orientación sexual, lo que sea eh, que, cosas para, que esas cosas para la gente de nuestra es son muy obvias, pero, pero no lo son para la gente que está manejando los países hoy día. Tengo un reporte de Allen Market Research eh, que dice que el mercado global de logística está valuado en 7.600 billones para el 17 y para el 27, 2027, eh, casi 13000 mil billones. Y la pregunta es, o el razonamiento es, la proyección del mercado global de logística indica una gran oportunidad para las empresas en esta industria. ¿Cómo se están preparando Uber y Corner Shop para este crecimiento? ¿Qué, o, o sea, ¿qué están viendo hacia el futuro ahorita que estamos en el 21 apenas, no? Sí. Mira, yo, yo pienso que el e-commerce e va a seguir creciendo. La gente va a ir cada vez menos a las tiendas. Eh, yo creo que las tiendas van a... Eh, o sea, van a haber dos razones por las que uno va a una tienda en el futuro, yo pienso. Una, porque está muy cerquita de tu casa y hay una tiendita ahí en la esquina y, uno, y te sale muy fácil ir. Y la otra es porque te dan una experiencia. De, de compra que no puedes obtener online. Eh, pero yo creo que todo lo que se pueda comprar online se va a comprar online porque es más barato al final. Es mucho más barato eh, despacharte algo de un centro de distribución que eh, tener una tienda súper linda, con pasillos amplios y con estacionamientos gigantescos, que es una pérdida de espacio brutal, etcétera, para que yo vaya y pierda tiempo ahí dando vueltas y eligiendo los productos. La, la experiencia de compra online es mucho más eficiente, eh, es, es más barata. Eh, por lo tanto yo creo que se terminará imponiendo y que va a ser el estándar del futuro. Eh, creo que hay una gran oportunidad para convertirse en el Amazon de la siguiente hora, ya existe el Amazon del día siguiente, que es Amazon, ¿cierto? Pero el Amazon de la siguiente hora todavía no existe, yo creo que Uber junto a Corner Shop podrían convertirse en el Amazon de la siguiente hora, donde si yo me quiero comprar una pelota de fútbol, una guitarra eléctrica, eh, algo para hacer deporte, lo que sea, eh, lo puedo conseguir en una hora y, y me llega a mi casa. Cuando estás en una posición como la tuya, eh, viendo la compañía de esta manera, viendo todos los compromisos, ¿cuáles son los KPIs que, te, que, te, que siempre rondan en tu cabeza? ¿Qué KPI siempre traes de la compañía? ¿Estás mejorando? ¿Qué KPI siempre estás empujando hacia adelante, Daniel? Bueno, la, la cantidad de pedidos y la, y la, y la calidad de los pedidos y, y la cantidad de clientes también. O sea, cómo estamos creciendo en términos de clientes, cuánto compra cada uno de sus clientes, o sea, compran una vez al mes, compran cinco veces al mes, compran 10 veces al mes, eh, cuánto compran de ticket promedio y, y también que, que lo que estamos haciendo esté bien hecho, que lleguemos a la hora y que lleguemos con los pedidos completos. ¡Qué maravilla! Oye, Daniel, tienes también una faceta de angel investor, ¿cierto? Has invertido... Eh, me encantaría hablar también de eso. Que, que, ¿En, en dónde estás invirtiendo? ¿Estás poniendo particular atención en Estados Unidos, o digo, en Latinoamérica, o no necesariamente? Estás viendo como startup de todo el mundo. Eh, hay un boom en fintech. En, en México han nacido como, como margaritas, los unicornios. Por todos lados hay unicornios. Eh, eh, ¿Le estás metiendo a fintech? ¿Cuál es tu industria? Ah, platícame un poco de esto, de tus inversiones. Sí, mira, yo, yo invierto principalmente en América Latina, pero también he invertido en Europa y en, y en Estados Unidos. Uh -huh. eh, de hecho, soy parte de un grupo de ángeles en, en México que se llama CeroPS.mx ps.mx, con varias gente del de, de ecosistema emprendedor de México. Eh, por lo tanto, soy inversionista en muchísimas startups mexicanas, también invierto bastante en Chile. Y, y en fin, eh, invierto de todo y en diferentes etapas también. Invierto en etapas muy tempranas, ahora último estoy invirtiendo en etapas más, más tardías. Eh, ¿Qué más te puedo decir? Eh, creo mucho en el capitalismo activista. En, okay. en invertir, invertir en el mundo que uno quiere ver y en el mundo que uno quiere construir. Por ejemplo, acabo de invertir en un fondo mexicano que se llama Amplifica, que invierte principalmente en eh, emprendedoras mujeres mexicanas, eh, o en industrias que eh, eh, mejoran la calidad de vida de las mujeres. Eh, creo que uno de los grandes dramas de América Latina es el, el, el machismo, y que eso y, y, y permea todas las capas de la sociedad y hace que la sociedad sea menos competitiva, porque eh, hay un mundo muy machista y, y la sociedad es más desarrollada, eh, eh, hay más igualdad de género y eso es mucho más competitivo, hace que el país funcione mejor, que haya más creatividad, que haya porque no se desperdicie el talento de la mujer, por ejemplo. Eh, y en fin, eh, me, me trato de involucrar en los temas que me interesan también, me interesa cripto, me interesa fintech, eh, la inclusión financiera en América Latina creo que es un temazo muy importante. Eh, en fin, fíjate que ahorita que hablas de mujeres, que bueno, lo traía yo en mis en mis anotaciones, estos círculos de poder donde tiene que haber cada vez más mujeres que tomen decisiones y que estén emprendiendo y que estén invirtiendo. Porque fíjate, a este podcast he logrado traer 10, 12 mujeres y, y 70 hombres. Entonces, eso no tiene sentido. No, no lo tiene para mí, por lo menos. Eh, claro. eh, ¿qué, ¿Qué está pasando con esta inclusión de las mujeres? Eh, ¿Cuál es el compromiso de los que estamos jalando esto hacia arriba? ¿Cuál, cuál es realmente de qué, qué, qué tenemos que hacer? ¿Sabes? ¿O, qué? o Digo, ahorita me están diciendo que estás haciendo tú, pero... pero Cómo ves este panorama en relación a, a, a más mujeres en esto, ¿no? Sí, mira, yo cuando estudié ingeniería, el, eh, yo entré en la universidad en el 99, como te dije antes, eh, en ingeniería era como 90% hombres y 10% mujeres. Creo que en la misma escuela de ingeniería donde estudié yo, hoy ese porcentaje ya es como 60-40. Entonces creo que orgánicamente las cosas están cambiando, las mujeres están demandando mayor par participación, y, y, y, y creo que es cosa de tiempo a que todo esto cambie. Pero también creo que todos nosotros que, que estamos en el ecosistema emprendedor deberíamos eh, preocuparnos de hacer un poquito de affirmative action, como lo llaman en Estados Unidos, que es la discriminación positiva, básicamente, donde tú tratas de eh, ayudar a las mujeres para que se inserten en, en este ecosistema. Eh, ya sea, eh, a lo mejor, contratando a alguien que no tiene todas las capacidades que tú necesitas para el cargo, pero las, las ayudas a desarrollar esas capacidades desde dentro de tu empresa, para que puedan ejercer el trabajo que, que, que tú necesitas y cosas de ese tipo. Qué interesante. Y te agradezco el punto. Me voy a la recta final. Me voy con, con dos cosas, básicamente. Eh, pues debes de tener una buena cantidad de, de pendientes, de actividades en tu agenda. Entonces quiero saber, por un lado, cómo el estrés y la ansiedad no te consumen. O sea, ¿realmente qué haces como para liberarte? Seguramente <risa> tienes que hacer algo. y eh, que viene en el futuro de, de tu carrera, ya ni siquiera de corner shop, ya ni siquiera de, de, de tu carrera, porque ya entiendo que estás tomando un role model muy particular del emprendedor en Latinoamérica y, y qué bueno que lo estás haciendo. Entonces, platícame un poco estas dos posiciones. Mira, la verdad es que no, no he pensado mucho en eso. Yo hoy estoy en corner shop eh, con Uber. Eh, tenemos planes de llevar esta tecnología a muchos países del mundo, en Europa, en Asia, en, en Oceanía y en, y en otras partes también. Entonces, eh, tenemos desafíos muy potentes, a mí me gustaría armar un centro de desarrollo eh, de clase mundial en, la, en América Latina, eh, nosotros tenemos oficinas hoy en México, en Bogotá, en Sao Paulo y en Santiago, eh, y oficinas de ingeniería donde estamos desarrollando productos y diseñando sistemas, y me gustaría llevar eso a, a un paso más allá, hacer un centro de desarrollo de clase global y que ojalá eso se vuelva después un semillero de emprendedores y de, de tecnólogos eh, latinoamericanos que puedan eh, desarrollar la siguiente generación de soluciones globales desde Latinoamérica para el mundo. Déjame ah, preguntarte una última cosa. Eh, Ustedes arrancan Corner Shop 2015, hoy estamos al 2021, los, eh, tienen esta venta con, con Uber. Eh, la tecnología, que, que tú eres el de tecnología, en esencia, eh, ¿es la misma desde aquellos días hasta ahora o no fuiste mutando, fuiste cambiando? Eh, háblame un poco de, de este tema como de la tecnología 2015 a la, de, a la que terminaron vendiéndole. A Uber, por ejemplo, ¿no? Sí. Mira, ahí, ahí, obviamente la tecnología va mutando muy rápido y uno tiene que estar todo el tiempo estudiando y todo el tiempo aprendiendo cómo se están haciendo las cosas hoy, porque las cosas, como se decía, hace dos años ya está quedando obsoletos, sobre todo en Internet, el, que las cosas cambian muy rápido y se necesita escala Internet, ¿cierto? No es lo mismo hacer un sistema en tu laptop para que lo ocupes tú y tus amigos que hacer un sistema en Internet para que lo ocupen millones de personas al mismo tiempo de manera concurrente. Entonces, eh, sí hemos ido evolucionando eh, la arquitectura de nuestros sistemas para que puedan escalar con el tiempo, pero yo diría que la esencia de lo que construimos el 2015, 2016 y 2017, yo diría que los tres primeros años fueron los años en los que construimos, lo que construye la esencia de todos los sistemas logísticos eh, y de e-commerce, etcétera, que tiene Corner Shop, eso eh, se mantiene bastante vigente todavía. Y, y, y es bastante similar a lo que estamos construyendo dentro del stack de Uber, ahora que estamos migrando toda nuestra tecnología al stack de Uber. Eh, es prácticamente lo mismo. El, porque el problema no ha cambiado tanto. Tú puedes cambiar la implementación, hacerlo con otra arquitectura de sistema y qué sé yo. Pero, pero finalmente el, el problema que estás resolviendo es el mismo y, y no ha cambiado radicalmente desde esa época. Muy bien. Daniel, eh, bueno, yo, muchísimas gracias de verdad por la conversación, por la honestidad. Eh, eh, valoro mucho tiempo y, y te agradezco que hayas participado en estas entrevistas para Interesante. Gracias por la invitación. Que, Daniel, para ti muchas gracias. Amigos de Interesante, muchas gracias por habernos acompañado y hasta la próxima.